¿Qué onda mi buena, Arai? ¿Cómo estás? Soy Saquil. Mira, te escribía porque sé que en Chile las cosas han estado bastante pesadas el último año y pues aquí en México creo que vamos en un camino muy similar. Entonces te quería contar lo que está pasando actualmente para, para ver qué opinas, ¿vale? Así que qué va. Va. Mira, te voy a contar lo que pasa en México. Uh, mi épico país con payasos al gobierno. Bueno, más bien un circo, te explico. Uh, mi amigo, uh, más de uno en gabinete apoyando al chavismo. Con la misma estrategia de la izquierda, nada nuevo. Dan favores para el narco como ayer hiciera Evo. Uh, represión al disidente como Cristina y Alberto. Apelando al ignorante, prometiéndoles dinero. Y oye esto. ¿Qué? El otro día llaman por teléfono para hacerme una encuesta que evaluara al presidente. Luego, luego. Yo les dije, yo no apruebo a su gobierno y me colgaron Maquillando a los datos como siempre Mira tristemente más similitudes Gente yendo al desempleo o a los ataúdes Hordas de ignorantes que hacen vandalismo y funcionarios los protegen, dicen no a criminalizarlos Y eso ya ha pasado, tú lo sabes hermano Tú por eso aquí en mi casa igual apoyo al rechazo oh, No importa el escarnio de los financiados no. Pues hay que derrocar a los farsantes y tiranos México se ríe incluso de la muerte Pero ves que cada vez más gente se empobrece oh. La isla real se muere y eso duele Y ahora toca defenderse. Sí. Tu cariño se me va, mi señora libertad. Sí. Tu cariño se me va, mi señora libertad. Mi señora libertad. Tu cariño se me va, mi señora libertad. Oh. Oh. Se me va mi señora libertad Se me va, se me va Tu cariño se me va mi señora yeah. libertad Tengo que contarte hermano Todo lo que aquí ha pasado A la izquierda no la votan Ellos tienen designados El senado y el congreso Al país hoy tienen presos De su ideología burda y violencia Eso es mero Pero el perro es fiel becerro De la bestia es el pendejo Como un idiota útil Ha quemado al mismo pueblo Forzarán el globalismo Siempre está atento al simio Ese López Obrador Instará el esclavismo Esto no es idealismo Es psicología de además son del sexo su utensilio, del, del desborde emocional. Solo una máquina de siate, mediante atentados a tu mente. Ellos quieren controlar mal. Te debilitan desde dentro, para que al estado tires besos Se derizan ya los bellos. Le plebeyo con el hecho sin control estructural. Amarra hoy a tus sentidos, es la lucha contra el mal. Chacal brutal, a la gente te engañar. Pecar y botar los puentes plan de falta el pan. Más impuestos e inflación para que tú mismo pidas cagar. Es una pinche ingeniería social. Transhumanismo es el final, los sacrificios volverán La ONU debes expulsar, mi querido Par Contra el miedo has de luchar, porque es batalla emocional Como en Apocalipto, reta al maligno en Dios, has de confiar Mi querida libertad que hablen de Venezuela los que no viven ahí dentro Si todos son felices los que mueren de hambre solo están mintiendo Cachorros del imperio, <risa> se les debe decir, lo leí en BuzzFeed yo. Mi único problema hoy entre tanto progreso Cada vez más pañuelos, yo ya no tengo dinero El verde pala, aborto, violeta, y rojo cada...